Comprendo que es fundamental que aprendas a relacionarte porque aprendiendo el arte de las relaciones podrás sortear cualquier obstáculo en tu vida. Al hacerlo descubrirás un día que vos sos el artífice de tu vida. Cada día. Porque sé perfectamente que mi punto de vista puede transformar tu vida. Puede darle un giro hacia tu bienestar y tu plenitud. Y si todos nos unimos, podemos crear algo tan grande que realmente puede cambiar al mundo.